Bueno, cicloturista buena, llevamos sobre unos 10-15 kilómetros y primer avituamiento obligado, sí o sí se para Buñuelos... ¡Ah, Hola, qué bien trae, trae. La la Buena pinta Ah, qué coma! qué coma! Pero ya estás tragando Hasta has comido una banderilla Di <risa> Pamplona Tienen melón, tienen pasteles Esto es una cicloturista que merece la pena A partir de ahora, subimos a la ermita juntos. ¡Los hasta gobetete. eh, Al año que viene os tenéis que apuntar, ¿eh? ¿Qué fecha, <risa> ¿Qué, fecha <risa> ¿Qué fecha? ¿Ya sabes El, el 28 de mayo, es este año. ¡28 de mayo! <risa> Y parecía una cicloturista, tranquila, ¿eh? Cuando hemos salido del habitamiento, dos de aquí del pueblo, se ha liado cuchillo en la subida. Subimos a la ermita juntos. No. Y casi nos matan. Se han ido tres por delante, yo voy cuarto, pero ahora me cogerá el chaval de, de Huesca, de la magia. Y por detrás, Santa Natalia, antigua integrante de los lobos. Y ahora felizmente, con el monedero vétete. Ah, ¿Qué pasa? Ah. Bueno, lo dicho, ¿eh? 28 de mayo, ¿eh? acordaros de la de Sastago, BTT sástago, segunda BTT sástago. Por aquí, el vídeo, por aquí, de este año Tercer puesto de la prueba larga. ¡Uh! ¡Alejandro Ramón! ¿Qué tal ha ido? Ha ido. Ha ido como he podido. Mucho aire. Mucho aire. Muchos kilos. Muchas puestas. Estoy viejo. ¡No! Acabada ya. ¡No va por la sidra! ¡Va por la sidra! ¡Va por Choricillo! ¡Va <risa> por bueno, pues después de terminar la carrera, aquí hay una rampeta, nada, son, son 100 metros En la que hacen cronometraje Cuando digan, Venga, preparado, listo, ya ¡Vamos, Y el que hace menos tiempo aquí arriba, se lleva un jamón venga venga <laughs>